Muy buenas amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, donde encontrar la mejor toxicidad si no es en Twitter, cómo no, eh, o en los portales como Level Up. Eh, el día de ayer hasta ahora, que son las 9 de la noche, del día 28 de abril, perdón, del 28 de marzo todavía, eh, Level Up ha estado pletórica, ha estado mucho más contenta de lo habitual de hecho se nota por sus publicaciones su regodeo con, para, en contra de los que sean de Nintendo y los que sean sobre todo de Xbox porque claro, a Nintendo también le tiene que llegar hombre, cómo no y, y tenemos que además remarcarlo ¿eh? ponerlo ¿eh? con brillantina y con eh, doble subrayado con las letras en mayúsculas lo cual es una falta de ortografía pero bueno, este es el nivel también me llama mucho la atención <risa> hay que decirlo eh, porque yo sí sé que yo no, me voy, a, yo no voy a pagar el cheque azul a una empresa eh, que además de que lo está haciendo fatal por culpa de Elon Musk está en contra de Microsoft bueno, así que no hay nada más que decir blanco y en botella vamos, no, no hay una mejor manera de explicarlo el Reino Unido bloquea la adquisición de Activision Blizzard a Xbox y como vimos ayer no se le ocurre de otra manera que poner el, al Joker, a Joaquín Fénix, en, el, en la mítica escena del baile en la escalera. Escalera, por cierto, escalera que me recuerda un poco a la de. En, en, a la del exorcista por ser tan. ¿Sabéis? Tan, tan vertical. Bueno, eh, vamos a hacer primero una pequeña revisión de todo lo que se ha acontecido. Dice Lina está tratando. Lina Khan está tratando de obtener más financiación del Congreso. Y en medio de acusaciones de abuso de poder, mal uso de recursos y beneficiar a China bloqueando acuerdos importantes. Todo esto de abuso de poder, mal uso de recursos y beneficiar a otras empresas... ...en este caso China... Eh, ...bloqueando acuerdos importantes... ...es algo que ya venía de antes... ...¿vale?... ...es algo que se le lleva acusando a esta mujer... ...en Estados Unidos... ...desde que entró... ...porque como dije ayer... ...la FTC no estaba en el, en el número... 19 creo que está ahora... ...en cuanto a grado de confiabilidad... So, eh, ...sobre el resto de reguladoras... ...estaba antes de que llegara ella... ...estaba de las primeras... ...de las primeras... ...en confiabilidad... ...como digo... ...a nivel legal... ...todo eso... ...y todo eso se ha perdido por culpa de ella ahora viene lo mejor ahora viene lo mejor no os preocupéis porque ahora viene lo mejor vamos a, a tomar esto con calma Xbox, Brad Smith, Microsoft se han puesto ya firmes para con la gente de Sony e incluso con el Reino Unido o sea le han plantado cara a un país que ahora mismo no está en el mejor momento como para ir con estas tonterías y perder nunca mejor dicho la oportunidad de miles de recursos que ahora mismo le aportan Xbox como hasta ordenadores en los colegios. Sí, señores, a ordenadores en los colegios. Ordenadores en todos sus lugares, de, de donde las oficinas gubernamentales y todo esto, más la protección extra que le ofrece Microsoft. Ellos no saben en dónde se han metido o dónde les ha metido la CNA, mejor dicho, por aceptar eh, el minguneo de una empresa, un tercero que además proviene de Japón y que tiene muchos... Mmm, muchas cosas que callar, aparte de que no es la primera vez que la ha hecho la jugarreta a Gran Bretaña, recordemos que tuvo que indemnizarla con unos 9 millones de libras eh, por culpa de estafar a los usuarios de Playstation del Reino Unido, Recordemos lo que eso pasó en el 2022 además que es que fue el año pasado que aquí la gente se nos, se nos olvida de qué clase de pasta están hechas esta gentuza gentuza tanto los de arriba como los de más abajo usuarios que están todo el día peleados con el mundo y tal porque no saben admitir que su consola es una mierda y que eso no es culpa de, de, de ellos realmente, es culpa de Sony pero tampoco es culpa de Xbox, es a lo que me refiero, entonces ya el, el trato, yo sé que yo siempre he tratado muy mal y lo voy y lo pienso seguir haciendo a toda esta gente de Sony, pero es que cada día me demuestran que son la peor comunidad, o por lo menos aquí en España, ¿vale? Y se ve en sus portales, se ve de videojuegos, se ve en los comentarios de... O sea, un sinsentido, un fanatismo fundamentalistas de, de, de, de cualquier cosa, pero negacionistas de todo. Punto y aparte. Sigamos. El comité autorizó la adquisición indirecta del control de Activision Blizzard NC por parte de Microsoft Corporation ucrania que es la eh, séptima potencia que acaba de aprobar la, la séptima potencia no creo que sea ucrania ¿eh? no es por nada pero yo creo que ucrania no está ni en la lista ahora mismo ahora mismo ahora mismo no creo que esté ni en la lista y mucho menos la séptima potencia eh, del mundo ¿Dónde va, ...¿dónde va a parar no sé bueno habría que comprobarlo pero será por el trigo y las exportaciones eh, Ucrania ha aprobado también la adquisición de sí, aquí, Japón también esto me llamó mucho la atención por ejemplo ayer eh, visitando un portal de videojuegos japonés eh, que hacía este excelente eh, recordatorio de todo lo que ha pasado desde el 2022 enero de 2022 Microsoft anuncia la adquisición de Activision Blizzard el mismo enero ya salta la controversia ya eh, los lloros de, ...por parte de Jimbo... ...y de la comunidad... Eh, ...de niños hámster calvos... Eh, ...con sus mugrosas patas mutantes... ...controversia comunitaria... ...como digo... ...sobre el destino de la serie de Call of Duty... ...y ¡Ya no te vayas, Call of Duty... ...cálmese señores... ...cálmense... ...cálmense... ...y vamos a ver qué es lo que podemos hacer... ...mientras tanto... ...en julio... ...pasamos a julio... ...la Autoridad de Competencia y Mercados... ...comienza la investigación... ...ya... Sony comienza su andadura por todo el mundo, más concretamente Jimbo, que ha visitado hasta Bruselas, para bloquear esta adquisición. En septiembre, el CEO de CIES, Jim Ryan, critica a Microsoft, una de tantas. Noviembre, propuesta de contrato para continuar ofreciendo la serie Call of Duty a PlayStation durante los próximos 11 años, no 10 años, como decían todos los portales, 11 años. Y esto viene de un portal de Japón, que me quedo flipado cuando leo, como dicen, hasta, hasta nuestro eh, mercado regulador lo ha admitido, cómo no puede admitir, ellos también se están quedando impresionados, con, con no les gusta nada eh, lo que está haciendo Sony, vamos a hacer claro. Noviembre, rechazado, 11 años, uh, eso es un insulto a Sony, dijo Jimbo, textualmente, ¿eh? En diciembre la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos toma medidas, aquí seguimos intentando bloquear, intentando bloquear, Jimbo va a Estados Unidos, habla con su amiga Lina Khan y le dice, oye mira, eh, intenta parar esto. Y Lina Khan, ni corta ni perezosa, con su largo historial que todo el mundo quiere echarla desde hace ya bastante tiempo, no por este tema, como digo, sino por otras cosas. Eh, en diciembre también la serie Call of Duty será lanzada por Nintendo contrato de 12 años firmado con Microsoft y Activision eso significa que bueno, Nintendo estaría ahora mismo también disfrutando de esa portabilidad de los juegos de Call of Duty a su consola cada día más cerca de una nueva Nintendo ¿cómo será? no lo sabemos hay mucha gente haciendo siempre las mismas cabras. una Nintendo Switch 2 Parece como que no conocen a Nintendo, cuando Nintendo es la primera que te saca otro dispositivo con otra forma. Eh, otra idea. En fin, parece que ni ellos mismos, algunos, no, no, no conocen bien Nintendo. Bien, ahora vamos al 2023. En enero del 2023, Google y Nvidia preocupados por las adquisiciones. De Nvidia. Eh, se le quitó la, la preocupación rápidamente. En febrero, Microsoft hace un acuerdo con Nvidia. Que le asegura también de 10 años de videojuegos, pero aún mucho más. El acuerdo eh, tiene también mucho que ver con el tema de hardware. Así que es un gran contrato el que está haciendo Microsoft con Nvidia. Entonces, va para por, por otra parte. En marzo propuso un acuerdo de licencia de Call of Duty de tres años con Sony. Lo que se le planteó es que aparte de los 11 años, eh, tuvieran tres años en los que saldría eh, en su PC Plus, digamos. Y Sony dijo... No. Marzo, seguimos en marzo. Microsoft firma un acuerdo de tres años con Bosteroid, otra empresa, otra, otra plataforma a la que le da un catálogo enorme de juegos. Marzo, la CNA de Reino Unido emite una decisión provisional, no retrasará significativamente la competencia. Marzo, la Comisión de Comercio Justo de Japón aprueba la adquisición. Y esto viene de un portal japonés que, que además al principio de, del artículo, recuerdo que decía incluso nuestra... Como, como quedándose... Absorto, ¿no? Por qué está pasando, dice. Incluso nuestra reguladora, la de Japón, ha dado el visto bueno que sí. No entendemos por qué la decisión de la CMA. Bueno, en abril, los reguladores sudaf sudafricanos, fijaos hasta dónde ha ido Jimbo, eh, aceptan la adquisición. Abril, la autoridad reguladora del Reino Unido, la CMA, concluye suspender la adquisición. Recurrido. Eh, recurrid. 5 de mayo, conclusiones de la comisión... Europea TBD, a partir del 8 de agosto, audiencia de la FTC de los Estados Unidos eh, provisional. Fijaos todo esto que tiene que hacer por culpa de Sony. Ya les han advertido a los de la FTC, oye, mira, eh, nos da igual lo que digas tú, vamos a comprar Activision Blizzard. Si queréis que nos pongamos en las malas con el Reino Unido, Reino Unido va a tener mucho que perder, pero mucho, y se lo vamos a hacer notar. Por otro lado, las relaciones entre Activision Blizzard y Sony están muertas. Eso también os lo digo. Eso es lo, que ha ganado, eso es lo que ha ganado la diplomacia de Jimbo. Llevando la diógenes judicial hasta el extremo... ...de que los de Activision Blizzard, que sí que quieren ser adquiridos por Microsoft... ...digan... así ah, que ustedes no nos dejáis eh, estar con esta gente... ...a pesar de que van a llegar nuestros juegos a vuestra plataforma. Pues acordaos de este día, porque mañana... No vais a tener Call of Duty. Ah, pero ¿por qué no lo veis? De... Yo soy una empresa libre, yo, yo sabré a quién le vendo y a quién no le vendo. O por cuánto te lo vendo o no. Si en el, eh, el contrato que tú hacías antes, ahora el contrato va a venir con unas condiciones y unas cosas que ríete tú, Sony, de la que te has metido también, por tu necia prerrogativa. ¿eh? Llevando a todo el mundo a, al desastre. Bien, insultando también a otras compañías como Nintendo... ...con tus mierdas de, de, de lugartenientes... ...Lever Up, Hobby Consolas, 3 de Juegos... ...y toda esa basura de gente... Ay, ...es que es que me pongo malo... ...y además, fijaos... Eh, ...con el tema de Brad Smith... ...que lo, creo que lo ha dejado bien claro... ...acabo de encontrar una indicación... ...de que ahora se le pedirá al gobierno de Reino Unido... ...esto ya lo sabíamos ayer... ...de que ya van a hablar con los ministros... ...de va a decir, oye, parate esto... Porque, aparte de que es una escandalosa decisión que no tiene sentido, eh, es, y sobre todo la excusa. Vamos a ver, si, si tu excusa es que tienes miedo de lo que pueda pasar con los juegos en la nube y le dices a los de Nvidia que son una plataforma en la nube, les dice, no, tú qué sabrás de, de, de la nube. A los de Nintendo también le dirá lo mismo. No, tú, tú, tú no puedes... Eh, lo, eh, tú tus juegos, eh, lo, eh, tú con tu celda y tú con tus mierdas, porque tú no puedes correr un Call of Duty. Un insulto ya no solamente a Xbox, sino a Nintendo, allí a Nvidia, a la Inteligencia en general, y los únicos que están contentos son un montón de niños, de críos y de niños ratas eh, asquerosos con sus mugrosas patas mutantes, como digo, y ya está, y ya está. Pero esto se pone mucho peor. Cuando te das cuenta de que esto no solamente va a cambiar las relaciones con... Eh ...con Microsoft y el Reino Unido... ...no, es que van a cambiar entre Activision... ...como digo, entre Activision y Sony... Eh, ...la relación está muerta... ...la relación que tienen ahora mismo... ...o que tenían, mejor dicho, con Activision... ...eso que se les olvide a Sony... ...porque si se van a poner en las palas... ...van a tener la peor experiencia de videojuegos... ...bueno, ya peor de la que tienen ya... ...pero vamos, ya se entiende, ¿no? ...porque no van a poder tener ni disfrutar... ...de lo que antes sí podían... ...por culpa de la necia prerrogativa de Jim Ryan... La importancia para la economía y la seguridad nacional son justificaciones legales para crear una anulación gubernamental de una decisión de la CMA, que no son nadie. Vale, No es inusual que un gobierno anule una decisión de bloqueo de fusiones, comenta el tema de Alemania, se ha hecho en algunas ocasiones, pero son bajo una ley diferente, pero se puede. Seguimos. Microsoft proporciona productos en todo el país del Reino Unido, incluso las escuelas, las oficinas y los Partidos eh, creo que usan de forma diaria o semanal y brindan de seguridad cibernética de cerca. Eh, diría que tienen más que una oportunidad justa de que el gobierno analice esto. También hay que recordar a Estados Unidos que. a Estados Unidos como país que los británicos todavía están un poco cabreados con el tema de la. Con el tema de, del espionaje. Eh, que se enteraron y dijeron oye, esto qué, que nos estabais espiando bueno, pues sí eh, fue sin querer, es como el globo sonda chino Pero, no esto no Microsoft, sino el gobierno estadounidense eh. cuidado, el presidente de Microsoft, Brad Smith esto lo dice Tom Warren de Verge de eh, sobre el bloqueo de, eh, de la CNA tengo que decir que esta decisión es probablemente el día más oscuro en nuestras cuatro décadas trabajando en Gran Bretaña hay que decir que la que King, la empresa King, está en su sede está en precisamente en Gran Bretaña. Bien, eh, aparte de todo esto que ya he comentado, bueno, eh, el Raven Look estará disponible dentro de cuatro días nada más, ¿eh? y el pues, el game, el Redfall también, el Redfall, quedan cuatro días. Cuatro días para uno de los grandes juegos exclusivos de exclusivos además con, con ese toque de como de novela de stephen king así es como muchos lo están definiendo ahora mismo y no, hay que recordar también que también queda muy poco para life of Pi que también saldrá en el game pass bien estos son los eh, juegos que están que ya está el benedict fox también he probado el el Blaze Blue Cross Tag Battle es un muy buen juego de lucha, a mí me encantan los juegos de lucha, la verdad es que tiene bastante bastante miga, me gusta bastante y ahora pues voy a terminar eh, antes que nada eh, con este comentario por ejemplo Falco X eh, dice la relación de Sony PlayStation y Activision está dañada para siempre, buena suerte con la obtención con la obtención de otro acuerdo de Call of Duty Microsoft Xbox debería continuar con la fusión y sacar sus servicios en la nube de rey, del Reino Unido o sea, básicamente dejar a, a Reino Unido sin nada yo por mí, es decir, ni siquiera forma parte de la Unión Europea así que a mí me da igual, básicamente me la repampifla esta gente bueno, pues vamos a terminar ya con esto que eh, bueno, dice mucho de Sony Sony en el informe final de la CMA el trato es malo porque terminaría con los éxitos de taquilla de Playstation esto tiene un, una doble lectura, creo yo ...que es la de nuestros juegos no valen una puta mierda... ...y necesitamos de estos juegos para poder vender las consolas... ...punto y pelota... ...en las conclusiones del informe final de la CMA... ...un tercero no identificado... ...advirtió a la CMA que si Microsoft ofreciera Call of Duty... ...el día de lanzamiento en Xbox Game Pass... ...disminuiría sus incentivos para invertir en sus juegos propios... ...lo que dijo Sony... ...es decir, que si ellos ponen en su Game Pass... El Call of Duty, pues ellos tendrán menos incentivos para invertir en esos juegos. Tal cual. Y se quedan tan panchos ¿eh? Que esto no es... eh, Pero bueno, ahí está la cosa. Y también vamos a terminar. Ahora ya sí. Eh, vamos a hacer una, un recuento de los juegos que se vienen para mayo. El Ace of Wonders. Porque vienen 14 nuevos juegos. Que llegarán la próxima semana. A Xbox. Y algunos a Xbox Game Pass. Bien, vamos a ver los juegos son el Ace of Wonders 4 el 2 de mayo, Moonrise Fall el 2 de mayo, el Red Fall, el 2 de mayo en Xbox Game Pass, el Whipping Willow el 2 de mayo, el Color of Park 3 de mayo, Grimstone 3 de mayo, Lock 3 de mayo, también saldrá en Xbox Game Pass, Space Gladiator 3 de mayo, Mia and the Dragon Princess 4 de mayo, Swordbreaker Origins 4 de mayo, Titan Spinball 4 de mayo, The Scrawlers 5 de mayo Gruta, 5 de mayo y el Hogwarts Legacy Xbox One eh, no, es, no es que vaya a salir en el Game Pass, pero ya lo tendréis también para la Xbox One ya optimizado, digamos, adaptado para la anterior generación eh, una razón más para quedarse en Xbox y no en Playstation mejor trato, mejores juegos, mejor calidad y mejor comunidad, aunque haya, eh, ya sabemos Zacelianos eh, y todos esos eh, ratas caldas pues aparte de eso yo creo que estamos donde merecemos estar y bueno, si consiguen supongamos, sus objetivos de bloquear la adquisición de Activision Blizzard ya ha dicho Phil Spencer que, que igualmente mmm, Xbox va a sobrevivir sin Activision Blizzard y que va a seguir comprando, porque va a seguir comprando desarrolladoras ya puede llorar la puerca de Sony todo lo que quiera pero como hemos dicho las eh, relaciones entre Activision, Blizzard y Sony están muertas y las relaciones de Microsoft con Reino Unido están a esto de ir a muy mal puerto a un país que recordemos ya no, ya no forma parte de la Unión Europea y que no le conviene todo este tipo de problemáticas ¿Ustedes qué piensan? Dejadlo en la caja de comentarios un beso y hasta la próxima en Toxic Game Channel.